Antes de empezar con el vídeo te agradecería que al suscribirte actives la campanita de notificaciones y así estarás aportando para más vídeos. Joder, no encuentro el GTA V, seguro que lo pusiste aquí. Sí, ahí tiene que estar porque ayer lo estaba jugando. Joder, este men si sí tiene alcohol. Ahora que me acuerdo, el junior me dijo que iba a subir vídeo hoy. Oye, tu pendejo de mierda ya subiste el vídeo. No, eso era joda, yo no voy a hacer nada por este mes ¿En serio? Sí, aunque pensándolo bien mi último video fue hace seis meses ¿Sabes para qué sirve este bate? No Aprende quiero? a cumplir, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo deja de pavote? ser tan perezoso hijo de puta Toma, toma, toma ah, No siento la polla CJ bueno chicos, después de casi un minuto de relleno, ahora sí comenzaremos el vídeo. El vídeo trata sobre cómo hacer las puertas corredizas o las que se abren, cuando te acercas. Antes de comenzar tenemos que tener lo siguiente. El GTA San Andreas obviamente, y también el Dion Mod, en mi caso el 8.2. Sin nada más que decir comencemos. Bueno ya estando en el GTA San Andreas, le damos en nueva partida. Y escogen el Dion Mod, 8.2. Ya estando dentro del Dion Mod, le damos a la letra, y de su teclado. Luego en Objetos y Efectos, añadir objeto, y ahí buscan la puerta que quieran utilizar. Yo elegiré esta ya que es la indicada XT. La ponen en el lugar que quieran, yo la haré en esta esquina porque me da flojera buscar otro lugar. Le ponemos la segunda opción ya que la otra no sirve, nos saldrá un checkbox indicará el campo donde hay que ponerse para que la puerta abra. Luego de eso hacemos el movimiento con el que queremos que abra. Cuando terminemos nos saldrá un checkpoint para cambiar el tiempo que queremos que dure la puerta abriendo. Y ya estaría, yo iniciaré la misión para darles una demostración. Y eso sería todo, a mí me salió todo mal, pero a ustedes que tienen más imaginación que yo sé que les saldrá mejor que a mí, vayamos a despedir el vídeo. Bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo, espero que ya te hayas suscrito, gracias por el apoyo por casi seis meses sin subir vídeo, en fin espero que les guste si se perdieron solo déjenlo en los comentarios adiós.